Vamos a descargar la versión de escritorio de Mendeley, para eso nos vamos a dirigir a la página del gestor que es Mendeley.com y vamos a seleccionar la opción descargar o download. A continuación vamos a poder seleccionar para qué sistema operativo queremos descargar la versión de escritorio, puede ser para Mac, para Linux o para Windows, en este caso voy a seleccionar la opción de Windows y de esta manera inicia la descarga. Se nos va a abrir un cuadro de diálogo para confirmar el lugar en donde queremos descargar eh, el gestor de referencias, en este caso yo voy a seleccionar el escritorio de mi computadora y así va a iniciar la descarga. Una vez que haya finalizado la descarga nos vamos a dirigir al lugar en donde fue descargado el programa, en este caso el escritorio, le vamos a dar doble clic, en el cuadro de diálogo siguiente seleccionamos la opción ejecutar, vamos a aceptar los términos y condiciones de uso del gestor de referencias y de esta manera inicia la descarga. Eh, esta instalación suele durar algunos segundos, no más de 30 segundos, suele ser muy rápida, depende también de nuestra conexión a internet, pero suele ser muy veloz. Una vez finalizada la instalación de la versión de escritorio de Mendeley, se va a abrir de manera automática una pantalla donde vamos a poder ingresar nuestro usuario y contraseña de, del programa. De esta manera, ingresamos a nuestra versión de escritorio de Mendeley y el primer cuadro de diálogo que, va, que nos va a aparecer, nos va a ofrecer instalar dos de sus extensiones, su web importer y su plugin de citación en Word, conviene instalar ambas extensiones en este momento, ¿Sí? quizás alguna de ellas se instaló de manera automática, de todas maneras en caso de que no hayamos podido instalarla en este primer momento podemos realizar la instalación yendo a la barra de herramientas superior en la opción Tools. De esta forma tenemos acceso a nuestra versión de escritorio de Mendeley, eh, conviene utilizar tanto la versión de escritorio como la versión online de manera simultánea, es decir, mantener abierta tanto nuestra versión de escritorio como nuestra versión online, esto va a agilizar las operaciones que hagamos en el gestor. Buscanos en las redes de la Biblioteca Central.